Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Buenos días gente, hoy estamos en viernes 4 de noviembre, estamos llegando a Puebla y quise pasar a conocer una atracción. Eh, pues que la verdad es muy curiosa Vamos empezando esta aventura Y el día de hoy vamos a visitar el volcán más pequeño del mundo Acabamos de llegar, no me lo imaginaba así, ahorita lo van a ver Bueno, pero antes de llegar al volcán más pequeño del mundo Vamos a pasar a algo muy muy importante Aquí en el mercado de la libertad en Cuexomate, Puebla Estamos llegando aquí al parque Cuexomate, donde están las letras y también donde se encuentra esta atracción. Por ahí ya se alcanza a distinguir el, el volcán, pero es del otro lado de la entrada, así que vamos para allá. Y aquí lo tenemos, Cuexomate y el volcán más pequeño del mundo. Bueno, se le llama el volcán más pequeño del mundo, pero en realidad es un geyser. Un geyser el cual podemos entrar y lo vamos a conocer. Vamos a ver cómo es por dentro un geyser y la historia a continuación. El nombre de Cuexomate proviene del término náhuatl Cuexomatl, que significa olla de barro o lugar para guardar. Esto se debe a que la gente que descubrió este hermoso lugar natural lo utilizaba para conservar dentro del mismo sus semillas. Científicamente e históricamente el Cuexomate es considerado parte de un geyser por su formación debido a la gran erupción del volcán Popocatépetl, un volcán activo cerca de la ciudad de Puebla y el segundo más grande de México. El Cuexomate se localiza en la Colonia de la Libertad en la ciudad de Puebla, dentro de él se puede observar un pequeño yacimiento de agua cristalina que proviene de ríos subterráneos Asimismo se cree que debajo de él se encuentran venas de agua que cruzan la capital de Puebla Una de ellas se dirige hacia Cholula y otra hacia atlisco Gracias a su creencia popular el cuexumate es considerado el volcán más pequeño del mundo Debido a la formación que tiene este y que en la actualidad la ciencia afirma Ya nos encontramos en las entrañas de este geyser En donde la gente... Eh, cuando lo descubrieron, bueno, lo utilizaban para guardar sus semillas. Y vemos que se encuentra completamente factible para poder guardar cualquier tipo de especie aquí adentro. Actualmente, pues ya tiene un piso de cemento, tiene unas escaleras. En donde los turistas, pues, pueden conocer cómo es por dentro un, un lugar como es este, un geyserel volcán más pequeño del mundo, es una bonita atracción del estado de Puebla una de tantas que existen en este, en este territorio y bueno no lo conocía así que ha sido una experiencia muy muy amena el venir aquí a este lugar sí es una buena pregunta, cuando llueve mucho se inundará yo creo que como mencionaba en las especificaciones en, allá afuera decía que corría como aguas por debajo de, de, esta, de la tierra. Entonces, seguramente cuando cae el agua, pues sigue su curso. ¿Qué te pareció el, el volcán? Estaba muy impresionante. ¿Te imaginabas que este día íbamos a entrar no. a un volcán? No. <risa> y menos en un parque, ¿no? Está muy interesante que se encuentre en un parque. ¿Qué te pareció? Interesante. Pues nunca había estado así como en un volcán. <risa> <risa> ¿En un volcán? En el, en el cráter de un volcán, sí, pero este, bueno, es un géiser. Las características del Coexomatle. Tiene su origen debido al brote de agua sulfúdrica y lava volcánica. Tiene una altura interna de 23 metros se encuentra a una altitud de 2150 metros sobre el nivel del mar un diámetro del cráter de 8 metros diámetro de la base de 23 metros y la masa aproximada de 400 toneladas ya hemos pagado nuestros boletos para entrar al Coexo Matle de 13 pesos con 50 centavos super accesible así que vamos a conocerlo Ya estamos en la cima de este volcán, el volcán más pequeño del mundo. Ahora vamos a explorar su interior. Ahí vemos la entrada de este geyser y hacemos el recorrido por las escaleras hasta llegar al fondo y vean qué limpio lo mantienen. ¡Qué eh, bonita atracción han hecho aquí en el estado de Puebla! Mantienen este sitio limpio y eh, pues de gran interés para la gente que quiere conocer cómo es un geyser por dentro. Esta es una de las varias atracciones o de las muchas atracciones que se encuentran en el estado de Puebla. Es muy interesante, no es muy conocido en realidad no había visto que se publicaran cosas sobre este geyser pero hoy aquí hemos venido a conocerlo pues bueno gente ya hemos conocido este bonito lugar y ahora nos vamos a dirigir a otro sitio en Puebla otro lugar de mucha importancia e interesante nos despedimos de esta cascada. espero les haya gustado este geyser el volcán más pequeño del mundo Muchas personas hacen este tipo de cosas y por eso se mueren Así que les estoy enseñando qué no deben de hacer Deben de seguir las escaleras, no se deben sentar en este sitio Dios mío Y menos para la foto Ay, Dios santo No lo hagan, no lo hagan. <risa>